Hola, estamos de vuelta después de... ¿qué? Casi dos meses sin vernos. Eso es mucho tiempo, muchísimo tiempo, pero como les decían los correos, eh, eh, volvemos a, al seminario con bríos y no vamos a parar. De hecho, vamos a tener semanas, eh, creo, me puedo equivocar, en donde vamos a tener dos encuentros, se nos sumaron personas nuevas, se nos va a sumar alguien que está ahí pensando también de qué va a hablar, eh, porque esto ha sido contagioso, se han enterado muchísimos traductólogos y traductores de este seminario y, y han querido participar, me gusta mucho eso, muchísimo, porque de alguna manera se nota el interés por la traducción y la traductología y que esto nos convoca aún en, en este medio, ¿no? que cada vez estamos más agotados del del Zoom, pero descubrimos que llegó para quedarse sobre todo para unirnos, ¿no? Entre lugares, entre personas con licencia médica, como la que habla, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a partir hoy, y este es un regreso triunfal, ¿no? Con un maestrísimo, Carles TV, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Yo estoy muy emocionada porque esto es la, la traductología eh, más teórica, más lingüística, más científica. Eh, hemos tenido ya algunas sesiones de, del tipo eh, y son necesarias, y es bueno también enterarse o refrescarse o, o, o dialogar en torno a, a, a este tipo de, de temática. Y la conferencia es el rol de la competencia terminológica en la traducción médica. He de comentarles que esta es la escuela traductológica de la Católica, eh, que a mí me emociona mucho que haya una escuela de estas características en, en Santiago y que tiene gente de primer nivel, justamente como el profesor TV. Así que, Carles, querido, el micrófono es todo tuyo, así como compartir pantalla. Eh, muy bien, muchas, muchas gracias, Soledad, por uh, tu generosa presentación y sobre todo por tu iniciativa, ¿verdad? Uh, yo creo que cuando tú nos hablaste, la mayoría de personas a quienes nos invitaste a esas, eh, esas charlas, a esas conferencias, la mayoría no pensamos que eso iba a adquirir una, un, una dimensión y una extensión tan grande. Realmente han sido muchas charlas y muy apasionantes. Algunas no las pude ver en directo, pero las vi en, en YouTube. Así que, eh, de nuevo, felicidades por la iniciativa y eh, gracias a los asistentes que están aquí en fecha... Eh, Complicada, como decíamos. Y voy a dar paso a lo que sería mi eh, charla. Soledad, dime cuánto tiempo eh, quieres que tenga y ahí me ajusto yo, no, no hay problema. Mira, eh, esto es variable, puede ser de 45 minutos a hora, hora y diez para que también haya un, un diálogo fructífero, si te parece. Bien, no, no, no intentaré alargarme tanto porque creo que todo el mundo está ya cansado, pero intentaré ajustarme en la banda eh, inferior del tiempo, del tiempo que, que me dijiste. Eh, este es el título de mi conferencia, de mi charla. El rol de la competencia terminológica en eh, la traducción médica. Y la voy a organizar eh, de la siguiente manera. Eh, Primero voy a tratar dos puntos de forma una, un poco, digamos, contextual, para dar contexto a este trabajo, eh, que es un trabajo teórico aplicado, como verán. Primero voy a hablar de la competencia terminológica y de si es una competencia traductora o no. Después voy a hablar de lo que se llama la, lo que se denomina la terminología puntual en la competencia terminológica y ahí se van a tratar los problemas eh, de traducción, eh, los problemas terminológicos que aparecen en la traducción especializada. Muy brevemente, tras estos dos puntos de contexto, voy a presentar el objetivo de ese, de ese trabajo que está en curso, eh, la metodología, y al núcleo de lo que va a ser mi intervención eh, basada ser la propuesta de competencias terminológicas del traductor especializado, especializado en particular del traductor eh, médico, porque textos médicos son los que conforman el corpus con el que he trabajado. Para ya terminar con las conclusiones y proyecciones y eh, mostrarles los textos utilizados y eh, las referencias bibliográficas. Muy bien. Eh, la mayoría de ustedes que tienen estudios de traducción o conocen la traducción saben que existe algo que se denomina la competencia traductora, tratado desde hace unos 25 años, empezó a tratar sobre todo por parte del grupo Pacte de la Universidad Autónoma de Barcelona y lo, lo que intentan describir es el conjunto de competencias o subcompetencias, según cómo se eh, hable, de qué consta, eh, en el fondo, las habilidades que necesita un traductor para desarrollar su eh, tarea. Eh, el grupo Pacte, insisto, un grupo de varios investigadores liderados por Amparo Hurtado de la Universidad de Barcelona, eh, en su lista de competencias o subcompetencias eh, incluye alguna mención a la terminología dentro de lo que ellos llaman extrañamente subcompetencia instrumental, eh, pero no la identifican, no la individualizan como tal. Eh, Kelly, Dorothy Kelly, en varios eh, textos, eh, pero especialmente en el del 2002, de esa misma fecha, incluye menciones también a la terminología dentro de su propia clasificación de competencias que ella llama profesional. Fíjense que tanto eh, para Pacte como para Kelly, la terminología es algo entre instrumental y profesional, no parece formar parte del núcleo de competencias de un traductor. Eh, concretamente, eh, Kelly, dentro de esa eh, subcom de, subcompetencia eh, profesional, menciona que el traductor debe tener un buen conocimiento y uso de fuentes documentales de todo tipo. Aquí menciona la terminología, pero claro, con una sola frase. Búsqueda de terminología y gestión de glosarios, bases de datos, etcétera. Y manejo de aplicaciones informáticas. Es decir, fíjense que sitúa eh, la terminología junto a la documentación y junto a la informática, que es algo que hacen muchos autores. A mí siempre me ha sorprendido esa asociación. Eh, ¿La documentación es importante para la terminología? Sí, por supuesto, pero también lo es para la traducción en general. ¿La informática es necesaria para la terminología? Sí, pero también lo es para la traducción en general. Pero es curioso que se haga siempre esa como triple asociación. Terminología, documentación eh, e informática como parte de unas competencias que vamos a decir más, más instrumentales. Yo creo que reflejan una visión un poco instrumental de la terminología en relación a la traducción. Por lo tanto, lo que podemos decir es que no se encuentra, esa competencia terminológica no está descrita, no está individualizada desde lo que llamamos los estudios de la competencia traductora. Ahora bien, desde la terminología, viniendo desde la terminología, por tanto de la lingüística aplicada, sí que se ha hablado eh, desde la competencia eh, terminológica. Eh, Pamela Faber, de la Universidad de Granada, dirige un grupo eh, muy potente, la Universidad de Granada, menciona la competencia terminológica y la relaciona con la adquisición de conocimiento especializado, que debe tener siempre un traductor. No, no, no existe posibilidad de traducción especializada sin adquirir ese conocimiento especializado y para Faber la terminología es esencial eh, en, esa, en esa adquisición de conocimiento. Repasando algunos aportes que sí mencionan la competencia terminológica, eh, Delia Vázquez de la Universidad de La Habana en 2006 y Montero y Faber, de nuevo en la Universidad de Granada, eh, hablan un poco de la competencia terminológica dentro de lo que sería eh, la formación de traductores, un poco eh, individualizándola y explicando un poco su lugar o haciendo propuestas didácticas del lugar que ocuparía en la formación de cualquier traductor especializado. Olga Umaña y Mercedes Suárez de la Universidad Autónoma de Manizales, en Colombia, donde hay también un grupo potente que trabaja en terminología, hacen una propuesta muy interesante en un artículo de 2011 donde eh, presentan instrumentos de medición de la competencia traductora y de la competencia terminológica. ¿sí? Entonces hay una serie de encuestas y de instrumentos que lo que permiten en un fondo es medir ¿verdad? Eh, cuánta competencia traductora o cuánta competencia terminológica tiene un traductor. Y finalmente, en este repaso sobre eh, la competencia terminológica vista desde la terminología, en un artículo eh, del año pasado, muy reciente, Vergara y Fernández Silva, Sabela Fernández Silva, colega nuestra en la Universidad Católica de Valparaíso, presentan una, una descripción en el fondo de competencia terminológica y también, como, como en el texto de Umaña y Suárez, proponen sus propios instrumentos de medición de esa competencia. Por tanto, podemos decir que, eh, que sí existe ¿verdad? estudios sobre la competencia terminológica, pero curiosamente proceden por parte fundamentalmente de terminólogos, no, no de traductores. Eh, es importante aquí hacer una distinción entre dos grandes tipos o dos grandes, eh, no sé cómo llamarlo, modalidades o tipos de eh, terminología. La que conocemos por terminología y que se enseña básicamente en los cursos de terminología es lo que llamamos terminología sistemática, es decir, la competencia para elaborar glosarios multilingües a partir de traducciones especializadas y la capacidad de llevar a cabo tareas de gestión terminológica aplicada a la traducción, integrando herramientas de lingüística de corpus, herramientas de extracción terminológica, bases de datos terminológicas, programas de traducción asistida, automática, etc. Todas esas competencias ¿no? que en el fondo, eh, que Ali mencionaba ¿verdad? en aquella diapositiva inicial, eh, gestión de bases de datos, glosarios, etcétera, etcétera. Es lo que en realidad enseñamos en los cursos de terminología. Pero la terminología que a mí me interesa eh, centrarme es una terminología que quizá ha sido, eh, quizá no, ha sido bastante menos descrita y sistematizada, que es la llamada terminología puntual. Ese término viene del francés, terminologie ponctuelle, en inglés se suele llamar ad hoc, ad hoc terminology. Yo creo que Juan Carlos Sager fue el primer autor que la, que la mencionó. Y esa competencia, que es la pertinente para este trabajo, consiste en la capacidad para resolver los problemas terminológicos que aparecen en una traducción especializada. Que fíjense, tiene y no tiene que ver con la anterior. Sería bueno que cualquier traductor supiera elaborar glosarios, eh, supiera hacer tareas de gestión terminológica, etcétera, etcétera. ¿Sería ideal eso? Sí. Ahora, ¿es necesario eso para resolver los problemas de una traducción especializada? No, ¿verdad? son como dos bloques de competencias diferentes. A mi entender, la terminología puntual ha sido mucho menos descrita y tratada por la uh, simple razón que ese es un terreno de intersección entre traductores y terminólogos. Es decir, por un lado, el terminólogo tiene que entrar en la lógica de la traducción o tiene que tener experiencia en traducción especializada, o bien el traductor especializado tiene que tener formación terminológica para saber abordar esos problemas, como voy a mostrar después con ejemplos, desde la lógica terminológica y no desde la lógica de la traducción. Al tratarse un terreno un poco como de intersección, un terreno que no es en exclusiva de nadie, mi impresión es que esa es la, la, la, la explicación que... que Uh, la explicación que puedo proporcionar de que ha sido menos, uh, menos tratado. Hay algunos autores que han hablado sobre la terminología puntual. La han, han subrayado su importancia, han hecho propuestas concretas, pero no han llegado a sistematizarla. La primera referencia que yo tengo uh, registrada es Alemana, de Rainer Hans y Herbert Picht, en un manual de uh, 1982, que explican los problemas de equivalencia terminológica que aparecen en la traducción jurídica. ¿verdad? La traducción jurídica es particularmente sensible a ese tipo de problemas de equivalencia, porque lógicamente lo que manejan son eh, no solo lenguas diferentes, sino sistemas jurídicos de referencia que son completamente diferentes. Entonces ellos se encontraban ¿verdad? Con, eh, con problemas graves y propusieron, un, en el fondo, un método, una forma de sistematizarlo. En 1984, Tina Celestin del Gobierno Federal del Quebec, Gobierno Provincial del Quebec, junto con una serie de colegas suyos, propone una metodología del trabajo terminológico puntual, se llama así, orientada, sin embargo, a la planificación lingüística en el contexto de que que Lo que Tina Celestin y su grupo intentaban era proporcionar al traductor recursos para crear términos nuevos. El francés del Quebec que era una lengua que había sido proscrita durante muchos años, se revitalizó legalmente en los años 80, y se encontraban que no tenían denominaciones para cosas relativamente triviales. Y no podían utilizar para ello el francés de Francia, porque era un, una variante lingüística completamente desconocida para ellos. Entonces, es, un, es una metodología de trabajo terminológico orientada en el fondo a la creación, ¿verdad? a la revitalización de esa lengua. Entonces es una orientación un poco diferente, pero eh, es un trabajo que merece, que merece citarse. Ya en este siglo Cabré eh, define en un texto de 2004 que se llama justamente Terminología y traducción especializada, define lo que ella llama los cuatro niveles de implicación terminológica del traductor en qué parte del nivel más básico, que en el traductor no tiene conciencia terminológica intenta resolver los problemas que le aparecen con la lógica de la traducción. Después veremos lo que significa eso. Y después va escalando hacia un nivel superior hasta llegar a lo que sería la, eh, el manejo de la terminología sistemática. Eh, yo trabajé con Teresa Cabrera, que fue mi directora de tesis, en, en un artículo de revista Sendebar, de Granada, en, la, en el año 2005 donde presentamos una propuesta met metodológica para el trabajo terminológico multilingüe que llamamos de enriquecimiento lingüístico. Eh, es un poco marginal con respecto aquí, eh, así que no me voy a entretener mucho en esto. Hace unos años con mi colega Luciana Pisolato presentamos también una propuesta de trabajo terminológico puntual a partir de traducciones especializadas. Y ya para terminar esa revisión, dejarlo aquí, eh, un texto de Carmen Franco, eh, de Perú, de la Universidad Peruana de las Ciencias Aplicadas, trata de nuevo el binomio entre traducción especializada y terminología puntual, pensando precisamente en la traducción jurídica. Entonces, todos estos trabajos mencionan ¿verdad? la problemática, ponen ejemplos, eh, eh, proponen algunas soluciones puntuales, pero no hay, en mi opinión, una sistematización global de, eh, de esos problemas que se encuentra el productor que es hacia dónde se enfoca mi trabajo. Así que en el fondo les planteo un poco cuál es el objetivo de esta investigación, que es un trabajo en curso que espero terminar eh, dentro de unos meses, que sería presentar una propuesta de sistematización de las competencias que debe tener un traductor especializado cuando actúa como terminólogo puntual. ¿A partir de qué? A partir de un análisis de errores e inadecuaciones terminológicas extraído de un corpus de textos académicos en inglés del ámbito de las ciencias biomédicas, traducidos al español y revisados en español por distintas cohortes de estudiantes de magíster, de nivel de magíster. Más concretamente, lo que hice fue lo siguiente. Hace unos años eh, seleccioné un corpus de seis textos académicos en inglés, dos eran artículos experimentales, dos eran artículos de revisión y dos textos normativos, siempre del ámbito de las ciencias biomédicas, con la intención de dar curso, a, de empezar este trabajo. Después lo que hice fue un encargo de traducción al español de esos seis textos a estudiantes de dos cohortes de un curso optativo que dicto de traducción de ciencias médicas. Hice una corrección individual de cada una de las seis eh, traducciones y después una discusión colectiva en clase para intentar entender ¿verdad? el porqué de esos errores y cuáles eran un poco eh, su, su, sus explicaciones. Y posteriormente, de cuatro de esos seis textos, lo que eh, hice fue presentar un encargo de revisión a dos cortes diferentes a las anteriores, de un curso eh, mínimo, de un curso obligatorio del magíster que se llama Revisión y control de calidad. Para cada uno de esos errores solicité una categorización del error, una explicación del error, la solución propuesta por el estudiante, una justificación de la solución, valorando cuando había diferentes alternativas y fuentes externas de respaldo. Corregí también las cuatro revisiones y después volvimos a hacer una discusión colectiva en clase. A partir de ahí hice una selección de los errores e inadecuaciones terminológicas que eran entre un 35% y un 40% del total de errores. Eh, recuerdo que esa era traducciones, ¿de acuerdo? Por tanto, en las traducciones había problemas gramaticales, sintácticos, semánticos errores de sentido, etcétera, etcétera. De ahí extraje solo los errores terminológicos que, de acuerdo a muchas fuentes, representan eso, entre un 30% y un 40% del tiempo verdad que un traductor dedica a hacer una traducción. Por tanto, era más o menos consistente con eso. Y por último, extraje esos resultados y presenté, eh, y eh, elaboré una primera sistematización de esa propuesta en forma de competencias terminológicas agrupadas en tres dimensiones. Asociadas, problemas asociados a la lengua eh, de origen, a la lengua de llegada y a la documentación. Aquí solo voy a presentar las eh, relativas a la lengua de origen y a la lengua de llegada. Y aquí ya viene lo que sería el núcleo, de mi propuesta de competencias, que viene con eh, ejemplos para cada uno de ellos. La primera para mí sería la más esencial y la más básica eh, que necesita un traductor especializado, que es reconocer y delimitar las unidades terminológicas de un texto. ¿Para qué? Para distinguirlas de las colocaciones o combinaciones libres especializadas, ¿verdad? que son combinaciones léxicas que... En un texto tienen sentido, ¿verdad? Eh, transmiten conocimiento especializado, pero que no son términos. Vamos a ver algunos ejemplos. Toda esta parte, esas eh, competencias, van a ir ilustradas con ejemplos extraídos de ese corpus eh, que les decía. Este es un texto sobre eh, muerte celular, distintos tipos de muerte celular. Era, son textos todos biomédicos. Fíjense lo que tengo marcado en, en negrita, negrita cursiva. In this review, era un artículo de revisión sobre eh, apoptosis, necrosis, muerte celular. We discussed the excellent basic research developed in this field, bla, bla, bla. Perdón mi acento, eh, no soy profesor de inglés. Eh, excellent basic research. Cuando se encontraban con eso, eh, la mayor parte de los estudiantes de eh, Magister se quedaban ahí un poco pegados, porque fíjense que lo que veían eran dos adjetivos de lengua general, excellent y basic, que parecen los dos. Como calificativos, ¿verdad?, valorativos, y después un término que sí reconocen, claro, que es research. La clave para resolver esa eh, aparente, ¿verdad?, eh, ese aparente sintagma de un término research con dos adjetivos, es lógicamente, como pueden eh, seguro eh, validar, distinguir, ¿verdad?, el uso de excellent y de basic. Excellent es efectivamente un adjetivo valorativo, ¿verdad?, y, por tanto podría traducirse por excelente, sobresaliente, eh, notable, de muy buen nivel, de gran nivel, cualquier cosa, ¿verdad? Es un adjetivo, no es un término, por tanto es de traducción libre mientras uno respete el significado del original del registro, ¿verdad? Pero tiene un montón de posibilidades. Pero BASIC no es un adjetivo como Axel, no juega ese mismo rol aquí. BASIC forma parte del sintagma BASIC RESEARCH. Y eso, los que hacemos ciencia, sabemos que es investigación teórica, o investigación básica, o quizá en algunos ámbitos investigación fundamental. Nada más. Esto es un término, indica un tipo de investigación, que es la investigación teórica, que se opone a la applied research, a la investigación aplicada. Tanto basic no es de traducción libre, no se puede traducir, hay que buscar la equivalencia. La lógica de la terminología es la equivalencia. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la clave. Para poder traducir lo que aquí aparece como un, dos adjetivos pegados a un, a un sustantivo, hay que reconocer cuál es el término, cuál es la unidad terminológica que está dentro de ese, de ese segmento, de esa oración y, en, en el caso que les estoy señalando, eh, de, ese, de, de esa posible combinación. Excellent un adjetivo y se traduce. Basic no es un adjetivo, forma parte de un término y no se traduce, se busca la equivalencia correspondiente. Puede ocurrir que no exista equivalencia en la lengua llegada, entonces eso será otra competencia que es, crear un término, ¿sí? que es crear un término. Vamos a ver otro ejemplo del mismo texto. Aquí habla explícit explícitamente de la muerte celular, cell death, bla, bla, y al final dice, dice eh, que la muerte celular se, produce, se puede producir también por cambios internos, es decir, lo que llaman modulaciones endógenas como la inflamación y disturb Blood Supply. Lo que leen los estudiantes aquí, tras darle unas cuantas vueltas, es que blood supply es, eh, no es suministro de sangre, que sería como si, como, como, como sería si se tratara de un banco de sangre, sino flujo sanguíneo o torrente sanguíneo. Pero al leer ese adjetivo literalmente acaban traduciendo, acaban considerando que era como excellent, por tanto lo traducen como riesgo sanguíneo alterado, que es una traducción que en español no, no significa nada en español rico. En realidad lo que hay que entender es que en inglés los tres elementos forman parte del mismo término y eso en español la equivalencia correspondiente es alteraciones ¿verdad? en el riego sanguíneo. Es decir, si uno interpreta que eso, las tres elementos forman parte del mismo término, entonces puede buscar una solución lexicalizada que ya existe, ¿verdad? que ya se encuentra en la eh, literatura médica en español y en este caso, digamos, uno lo resuelve mediante una transcategorización, ¿verdad? Cambia ese adjetivo por un sustantivo y cambia en el fondo las dependencias sintácticas, alteraciones en el riego sanguíneo. Muy bien, vamos a revisar eh, la segunda. Eh, tengo cinco, eh, he marcado solo cinco asociadas al texto original y cinco asociados al texto eh, meta o texto de llegada. La segunda competencia que creo que debe de tener un traductor especializado cuando resuelve problemas terminológicos, y en este caso un traductor médico, porque los ejemplos son médicos, sería reconocer la variación terminológica. ¿Sí? ¿Con qué objeto? Con objeto de identificar unidades terminológicas que son equivalentes en el mismo texto y después poder tomar la decisión correspondiente. Pero ese es un problema inicialmente de reconocimiento en la lengua de partida. Seguimos en el mismo texto. Fíjense aquí lo que dice. Eh, habla del tratamiento del cáncer y después eh, dice que hay distintas formas en el fondo de eh, abordar ¿verdad? el tratamiento del cáncer. Eh, y aquí habla de la inducción de la muerte celular en células neoplásicas mediante radiation, toxic chemicals, antibodies and our cells of the immune system. ¿Qué dirían? ¿Qué es toxic chemicals? Porque no parece tan transparente en ese contexto. La mayoría de los estudiantes tradujeron por químicos tóxicos, estaría mal traducido, químico no es un sustantivo en, en español, sino agentes químicos tóxicos, sustancias tí, químicas tóxicas, pero en realidad de qué está hablando el texto? Está hablando de tratamiento del cáncer. Por lo tanto, ese toxic chemicals es equivalente a qué? ¿En realidad de qué está hablando? En el mismo texto más abajo aparece eh, Anticancer quimo and Radiotherapy. Toxic Chemicals, aquí es exactamente lo mismo que Chemotherapy, está hablando de quimioterapia, y Radiation, que ese es un poco más transparente en mi opinión, es Radioterapia, y este de aquí abajo, en el fondo, es Inmunoterapia. Entonces, fíjense, eh, para que el traductor tome decisiones eh, correctas después a la hora de traducir, debe ser capaz de identificar ¿verdad? ese tipo de variación terminológica que yo en este caso diría que incluso es discursiva, o sea, no, no, no es estructural, ¿verdad? El, el, el, el, los autores, porque son varios autores que escriben ese texto, para darle una cierta variación léxica al texto, porque si no serían imposibles de leer los textos, si no tuvieran variación serían imposibles de leer, eh, lo que hacen es alternar y buscar otras formas de denominar quimioterapia o radioterapia, ¿verdad? Y aquí lo que hacen es simplificar, ¿verdad? Como el texto está percibido por esa, por esa frase introductoria, en el tratamiento del cáncer, ¿verdad? un buen lector, un buen traductor, debe ser capaz de identificar que esto aquí significa radioterapia y esto aquí significa quimioterapia. No es tan obvio, ¿verdad? A mí no me lo parece, por lo menos. Y cells of the immune system es inmunoterapia, ¿verdad? Entonces, es parte, en el fondo, de la competencia de un buen traductor saber reconocer esa variación terminológica y después tomar las decisiones que, que sean pertinentes. Aquí el traductor podría decidir que resuelve ese radiation o toxic chemicals por radiación, por, perdón, por radioterapia y quimioterapia porque le parece más transparente. Es decir, las formas de variación que están en el texto de partida no tienen que corresponder a las formas de variación que están en la lengua de llegada, ¿verdad? Depende de los usos, depende de, de, del estilo, etcétera, etcétera. Pero esa, eh, esa eh, competencia para mí es esencial, es esencial en, en terminología y es esencial en, en traducción y considero que está bastante sub, sub, eh, subexplicada y subvalorada. Muy bien, vamos avanzando. Eh, tenemos cinco asociadas a la lengua eh, origen, a la lengua de partida. Una muy importante que todo traductor eh, debe... Eh, Reconocer es saber reconocer la polisemia de las unidades terminológicas. Muy a menudo, en la lengua origen, el mismo término significa distintas cosas. Y, por tanto, debe, en el fondo, el traductor debe ser capaz de desambiguar, que es algo que no suelen hacer los traductores automáticos, bien, debe ser capaz de desambiguar por el contexto y asignarle el significado en la lengua origen eh, que corresponde para poderla traducir bien. Este es un texto sobre afasias. Eh, texto médico que describe un tipo concreto de afasia. Y fíjense que habla de uh, word finding difficulties, abnormal speech patterns and prominent spelling errors. Yo creo que el 90% de los estudiantes aquí tradujeron errores ortográficos porque spelling errors les suena como lo más frecuente, lo más habitual, lo más común. Pero cualquier persona competente en inglés sabe que spelling puede hacer referencia a la lengua escrita o a la lengua oral. ¿verdad? Y fíjense en el contexto, está hablando, ¿verdad? Las personas que tienen afasia dicen que buscan atención médica o acuden a atención médica por la aparición, a causa de la aparición, de dificultades para encontrar palabras, patrones de habla normales y errores. Obviamente es de deletreo, se refieren a la lengua oral, no se refieren a la lengua escrita, ¿verdad? Fíjense que todos los signos y síntomas hacen referencia a la expresión oral, no a la expresión escrita. entonces Reconocer la polisemia del original ¿verdad? y asignarle, desambiguarla eh, en el sentido adecuado es clave para poder traducir bien. ¿verdad? No, no hay ningún problema en, en, en las traducciones posibles de spelling al español, el problema es identificar cuál es la que corresponde. ¿No? Y en ese sentido, yo digo aquí algo a los estudiantes que les suele eh, molestar bastante, que es que la solución está en el texto. Es decir, no pierdas el tiempo buscando documentación, no, no vayas a buscar montones de diccionarios, lee bien el texto. Es decir, tú ya sabes que spelling puede significar lengua escrita o lengua oral, pero solo leer, leer bien ese contexto te permitirá tomar la decisión adecuada. Es decir, para la polisemia en general, no es útil la documentación externa, a menos que uno desconozca que puede tener dos significados, pero los estudiantes no de desconocían eso. Es otro caso, que otro caso que nosotros los lingüistas, los traductores, conocemos bien, language. Language en inglés puede hacer referencia a la capacidad biológica verdad, que tenemos los seres humanos, o puede hacer referencia a las lenguas, a las lenguas naturales. ¿verdad? Y en inglés es language y language. En español es lenguaje y lengua, y traducir bien una o no, puede significar un error de sentido, ¿verdad? o por lo menos un error terminológico que dificulte la comprensión del texto. La primera parte, ese es un texto sobre lengua de señas, un texto científico, un texto experimental eh, de psicología, dice spoken language production, claramente se refiere a producción del lenguaje hablado, está hablando de la capacidad biológica. Pero el segundo caso, marcado también en eh, negrita, dice... Eh, Sign languages from birth. Se refiere a las lenguas de señas y todos sabemos que las eh, lenguas de señas o lenguas de signos son lenguas naturales, ¿verdad? No son lenguajes, no son sublenguajes, son lenguas naturales. Tanto el primer lenguaje se traduce por lenguaje, el segundo por el lenguas. No hay diccionario externo que te pueda ayudar en eso, entre otras cosas porque en Google y en, y en, y en Google Scholar incluso, ¿verdad? Hay muchos malos usos, no hay ningún filtro, na nadie te dice que... que hay muchos, muchos textos que dicen lenguajes todavía de señas o lenguajes de signos. No son lenguas. La lengua de signos chilena es una lengua natural, ¿verdad? Eh, la lengua de signos norteamericana es otra lengua natural y es diferente y no hay intercomprensión entre ambas lenguas. Entonces, hay que traducirlo por lengua igual que, que, que pudiéramos decir el español, el portugués, o el italiano o el árabe. Muy bien, pasamos de la eh, polisíme, polisemia, que es la tercera, a la cuarta y penúltima de ese bloque, bloque que serían las metáforas terminológicas. Del mismo modo que no hay, eh, no, no es posible escribir un texto sin que haya variación, desde eh, los años 80, ¿verdad? Eh, cuando Lake y Johnson escribieron aquel librito maravilloso que decía eh, Metaverse We Live By, ¿verdad? La que se tradujo en español por las metáforas de la vida cotidiana, sabemos que no es posible en realidad hablar sin hacer toda clase de analogías, metáforas, símiles, etcétera. Y eso también pasa en la traducción especializada. Sin identificar claramente el uso eh, metafórico de determinados términos, no los podemos traducir bien. Y eso es algo en que también fallan sistemáticamente los traductores automáticos, porque no son capaces de detectar ese tipo de sutilezas. Volvemos al texto 1 sobre muerte celular. Fíjense que aquí, lo que hacen los autores es presentar el, eh, la, la célula, ¿verdad?, como la unidad integradora más pequeña en biología. Dos puntos. Un computador, computadora pseudo inteligente que receives, screens, changes, reacts to, and adapts to, etc., etc. Es decir, está haciendo la analogía de la célula en el fondo, como un computador, como un, como un eh, organismo pseudo-inteligente o casi inteligente. Y entonces, expone toda una secuencia de verbos que los eh, correlaciona con ese eh, final de, en el fondo, señales, eh, señales del entorno o señales ambientales. verdad Una célula que reacciona. Entonces, pues fíjense, receive, no hay problema, recibe, screens. Aquí, aquí, así, aquí se encallaron todos los estudiantes, no sabían qué hacer buscando psicóticamente los diccionarios... Eh, bilingües, no sirve para nada. Es decir, ninguna solución que te puedan dar en un, en un diccionario te va a servir. Hay que leer bien el texto y decidir. ¿Verdad? Fíjense, uh, un computador pseudo inteligente que recibe y screens podría ser, analiza, ¿verdad? Procesa, quizá filtra, cambia, reacciona a y se adapta a un conjunto de señales ambientales. Es decir, hay que leer ese screen en el contexto de una metáfora, eh, o de una analogía computacional, y por tanto hay que poner un verbo, digamos, de carácter computacional independientemente de lo que digan los diccionarios de referencia. Ese es otro ejemplo en que los diccionarios no sirven de nada, porque que espera en general a los estudiantes. ¿no? Lee bien el texto y traduce en consecuencia, en ¿no? el fondo no es tan difícil, ¿verdad? Pensamos los profesores. Y... Eh, en esa sistematización presenta una quinta y última eh, competencia asociada a la lengua de partida. Fíjense que todo hasta ahora todos los problemas han sido asociados a la lectura, a la comprensión de la lengua de partida. En toda traducción eh, científica, eh, yo diría incluso académica, formal, tenemos lo que algunos autores han denominado semitérminos, otros paratérminos y otros simplemente lo llaman léxico metacientífico. Eh, es interesante porque esos... Eh, esas palabras, que en el fondo son transversales y que se encuentran en un montón de textos académicos sin distinguir ¿verdad? la especialidad, la temática, etcétera, etcétera, rara vez se encuentran en los diccionarios. Y son usos que, sin embargo, cualquier persona que trabaje en, eh, en, en ciencia los conoce. En el texto 1, de nuevo, sobre eh, muerte celular, fíjense lo que dice, The Elegant Scientific Exploration, y más abajo dicen an elegant example of a logical and rational use, etc. Eh, claro, los estudiantes se sorprenden ¿verdad? al ver ese elegant, dicen, pero qué pinta aquí ese elegant. Entonces traducen eh, cualquier cosa, una variedad, de, de, por, porque se despistan en el fondo y porque en el fondo ese uso no está recogido en ningún diccionario. Sin embargo, cualquier persona que trabaje verdad, textos académicos sabe lo que es. Elegant se refiere, es un adjetivo que describe eh, una solución simple a un problema complejo, o una explicación simple a un problema complejo. Es lo que se llama elegante, ¿verdad? Entonces, en el primer caso habla de la exploración científica elegante, no, en español normalmente diríamos elegante, para, para decir ¿verdad? que es una explicación satisfactoria, simple, clara, eh, buena de entender para un problema que es muy complejo. En el segundo caso, dicen, la muerte celular programada en el ciclo ovárico es un ejemplo elegante de un uso racional y lógico de la palabra programada. Vienen a decir, la muerte celular programada es difícil de entender, en el texto lo, lo hacen y es, y es un tema difícil de, de, de entender. Dicen, ¿cómo se podría entender mediante un ejemplo? Y dicen el ciclo ovárico. Si tú entiendes cómo funciona el ciclo ovárico, ¿verdad? entenderás lo que es la muerte celular programada. Tanto es un ejemplo elegante, también podríamos decir paradigmático, eh, particularmente ilustrativo, pero se usa elegante y se usa elegante en todas las lenguas. No sé si eso apareció inicialmente en inglés o en otra, o en otra lengua, pero es un adjetivo que tiene un valor, digamos, de, del éxito propio del léxico eh, metacientífico. Finding, o sea, hay, aquí hay muchísimos ejemplos. ¿no? Yo creo que sería un, un trabajo bonito de hacer, intentar recuperar ese tipo de palabras. ¿no? Ese es un texto sobre afasias y habla ese TCD es un es un aparato, un dispositivo, un Doppler transcraneal y dice eh, bla bla o muestra a shows ambiguous findings. La mayoría de los estudiantes traducen lo que encuentran en los diccionarios que son hallazgos o descubrimientos, pero está hablando, ¿verdad?, de los resultados de un Doppler o que podría ser de un scanner, de un PET scan, de cualquier cosa, no son eh, ni hallazgos ni resultados perdón, no son ni hallazgo ni descubrimiento, son resultados, muestra resultados ambiguos. En inglés utilizan utiliza mucho findings para, que lo, para lo que nosotros utilizamos resultados, simplemente. ¿Sí? El resultado, la imagen, lo que muestra, no son findings. Para nosotros hallazgo es algo es particularmente notorio, ¿verdad? Es algo que uno descubre normalmente a veces de forma inesperada eh, o, o algo realmente muy valioso. Tiene otra connotación. No es, eh, no es hallazgo, no es descubrimiento, simplemente es resultado. O pathway en inglés, eh, la mayoría de ustedes sabrán que pathway en el 99% de los casos se traduce por vía, ¿verdad? Eh, los estudiantes aquí que no lo saben, pues traducen por ruta, camino, trayectoria, vía, pathway, es vía, se acabó, <risa> no hay más. Muy bien, he hecho un repaso de esas cinco... Eh, Competencias, verdad, expresadas en forma verbal, como habrán visto, eh, eh, competencias que considero que son esenciales para un traductor especializado, en este caso del ámbito de las ciencias biomédicas, asociadas a los problemas terminológicos que le aparecen en su traducción especializada. Pero también, como vamos a ver a partir de ahora... Eh, hay toda una serie de competencias que están asociadas no al texto de partida, porque el texto de partida no plantea ningún problema, su comprensión, su desambiguación no plantea ningún problema, sino a la solución que el, el traductor, en su función de terminólogo, debe elegir para la lengua. Una de las más importantes es elegir el término adecuado, la denominación adecuada, entre diferentes variantes disponibles. Aquí volvemos al texto sobre afasia. Esa es una de esas frases cortas, ¿verdad?, pero difíciles de traducir, que uno encuentra en la traducción especializada. Podríamos decir que, tal como demuestran las pruebas de neuroimagen, eh, no se observan causas específicas de afasia como stroke o tumor. Stroke no tiene ningún problema, ¿verdad?, de, de comprensión aquí. ¿Cuál sería el problema o la competencia terminológica del traductor? Saber elegir entre embolia, ictus, accidente cerebrovascular, accidente vascular cerebral, accidente vascular encefálico, infarto cerebral y me olvido de media docena más de denominaciones. Cada una de esas denominaciones en sí misma es correcta, ¿verdad? es un término correcto en español, que tiene distintas causas, distintos orígenes, distintas explicaciones, distintos usos, algunos son más obsoletos, otros se utilizan quizá para algo más específico, pero todos son denominaciones válidas a priori, no se puede condenar ninguna de esas, ninguna de esas es un calco eh, prohibido, ninguna de esas es un término mal formado, no. Entonces, ¿cuál es el término correcto? Bueno, pues esa es una competencia propia, insisto, solo asociada a la lengua de llegada. A veces uno identifica sin ningún problema el término en inglés, lo identifica como término stroke, sabe lo que quiere decir, pero, pucha, lo que es difícil, digamos, elegir en, en, en, en, en la denominación más adecuada para ese texto en especial. <coughs> Uh, ese texto lo vimos antes, cells of the immune system, pero aquí me focalizo aquí, immune system. En inglés siempre se utiliza immune como adjetivo, yo diría que prácticamente en exclusiva, pero en español tenemos tres equivalentes para ese adjetivo, inmunitario, inmunológico e inmune. Y el traductor debe decidir en cada caso cuál es el adjetivo, ¿sí? En español se dice que inmunitario se aplica al sistema inmunitario o a las células ¿verdad? que tienen que tienen Inmunidad, por tanto, células inmunitarias o sistema inmunitario, sería la traducción correcta. También tenemos inmunológico, que se refiere a los estudios, ¿verdad? A los análisis inmunológicos, a un departamento inmunológico, etcétera, etcétera. E inmune solo se aplica a personas u organismos vivos, ¿verdad? Y en el fondo es la colocación ser inmune a, ¿sí? Eh... Ser inmune a un alérgeno determinado, ser inmune a el pelo de gato, ser inmune a el en fin, plátano, ¿cómo se llama este que provoca todos estos desastres? Esos árboles, en fin. Plátano oriental. Muy bien, exactamente, yo soy inmune al plátano oriental. O a veces se utiliza la expresión ser inmune, pero en el fondo es un valor absoluto, ¿verdad? Que, que, lo que uno quiere decir, ¿tú eres inmune al pelo de gato? Sí, soy inmune, soy inmune al pelo de gato tanto tiene un uso mucho más restringido en español de lo que tiene en inglés. Entonces, un traductor científico debe ser capaz, ¿verdad?, de desambiguar en este caso el significado que hay aquí y aplicar, ¿verdad?, seleccionar la denominación más adecuada para el término de español. Vamos con la segunda de eh, solo son 10 para los que ya se estén cansando. <risa> Vamos con la segunda, que para mí es muy importante, eh, y, es, y eso también está muy poco explicado, es reconocer las diferencias estructurales que hay entre los procesos de formación de términos en la lengua de partida en la lengua de llegada, y saber aplicarlos. ¿no? En español, con respecto al inglés, qué es lo que llama más la atención, que el inglés tiene una tendencia, verdad, a la composición, el inglés y las lenguas eh, anglo-germánicas, a la composición nominal, a la composición adjetival, y para esos conceptos científicos el español tiende, el español y las lenguas románicas, el francés, el portugués, el italiano, el catalán, tienden a la formación culta, ¿verdad? No es, es absolutamente normal, ¿verdad?, en un texto científico en, en inglés encontrar heart disease, eso jamás aparecería en un texto español, la enfermedad del corazón es lo que decimos normalmente, pero no es lo que escribiríamos en un texto científico, es pues, cardiopatía, que significa exactamente lo mismo. Eh, normal pressure no es depresión normal, sino normotensivo. Eh, es un caso interesante del texto 4 que está hablando de transportar unas muestras de sangre de un lugar a otro. Breakdown sería rotura, ¿verdad? Pero retura en, en, en, en, en lengua culta es ese sufijo griego de lisis, ¿verdad? Hemolysis. Eh, en el fondo está hablando de muestras de sangre, aunque no aparezcan aquí en, el término, en la denominación en inglés tanto se diría hemólisis de la muestra, si fuera una célula sería citólisis. Es así, así se escribe un texto en, en español. Finger stick, ¿verdad? Todo el mundo conoce esos dispositivos eh, que se usan, eh, pero no se habla de pinchar el dedo, eh, se habla de punción digital o todavía más, más claro, dígito digitopunción, porque se opone a venopunción, verdad, que es la punción en la vena. Eh, Blood products hemoderivados, ¿verdad? No productos sanguíneos, sino hemoderivados. Y este eh, caso, que no es de formación culta, lo tengo aquí, eh, entiende yo creo que de reclasificar, fíjense lo que dice el inglés, es el texto de muerte celular, a no return process process in cell life. ¿Podemos decir en español proceso de no retorno? Sí. Proceso sin retorno, sí. Proceso sin vuelta atrás, sí. Pero tenemos un adjetivo oculto, que es el que se utilizaría aquí, ¿verdad? Proceso irreversible en la vida de nosotros. Si tenemos ese adjetivo, ¿por qué no usarlo? ¿Verdad? El, el inglés prefiere eh, ese tipo de, de, de formas más, digamos, patrimoniales, asociadas a su proceso de composición nominal. El español eh, tiende a la formación culta. Dentro de este mismo bloque, más brevemente, me referiría a los morfemas especializados, que a veces cambian, ¿verdad? Carcinogenic puede ser cancerígeno, del latín cancer, o carcinógeno, del griego carkinos. Pero fíjense que el sufijo es geno, no génico, como cada vez se ve más en español. Allergenic es alérgeno. ¿sí? El plátano oriental, en su yo qué sé qué va a ser, en su hojita, en su no sé qué, es un alérgeno, no un alergénico. El traductor se juega su credibilidad si no sabe, ¿verdad? en el fondo, buscar la equivalencia correspondiente de esos términos. Es un caso curioso, ¿no? pathobiology en inglés es biopatología. En este caso, el orden de los formantes no altera el producto. Eh, eh, yo no he escuchado nunca en español patobiología. Yo creo que eso debe ser un tema cacofónico, ¿verdad? un tema de que ese pato inicialmente suena como feo, pero, pero los departamentos, los estudios en español son de biopatología, no de patobiología. Ese caso ya lo hemos visto, Inmión por inmunitario, inmunológico o inmune. Viral, que puede ser viral, pero también vírico, que es la forma más histórica. Otro, eh, otra dificultad dentro de ese bloque o de este grupo de reconocer las diferencias en la formación de, estructural de términos entre una lengua y otra y saber utilizar la correspondiente serían los compuestos adjetivales especiales ¿verdad? Eh, especializados. El inglés tiende muchas veces a, a hacer determinadas eh, formaciones que en español se resuelven de otra manera. Sensory or motor sería sensorio-motoras. Energy dependent method, verdad? Esos compuestos ad hoc, verdad? Que, que uno compone ad hoc en inglés con toda facilidad sería un método no dependiente de energía. Eso sería la lógica del traductor. Un método dependiente de la energía. Se traduce bien al sentido sí, pero es un término por tanto método energético dependiente. Además hay que saber formarlos. En el primer caso sensorio-motor ese sensorio Actúa como una forma prefijada, ¿verdad? Por lo tanto, no es sensorial y motora, sino sensorio motora. Por lo tanto eso se escribe junto. En cambio energético dependiente son dos adjetivos enteros. Por lo tanto, cuando uno eh, junta dos adjetivos enteros, los pone con un guión. Structural biochemical changes. Típica traducción de los estudiantes. Cambios estructurales y bioquímicos. Error de sentido. Cambios bioquímicos y estructurales. Otro error de sentido. Son cambios bioquímicos de carácter estructural. Por lo tanto, podemos formar tranquilamente bioquímicos estructurales. Esos compuestos adjetivales no están en ningún diccionario, pero cualquier traductor solvente debería saber formarlos, ¿verdad? En lugar de buscar formas, digamos, ampliaciones, ¿verdad? O... o, o, o, o... Sí, ampliaciones, digamos, sintácticas que son absolutamente innecesarias. Hay algunas que son específicas, como esa que quizá algunos de ustedes eh, reconocen, reacciones bioquímicas catalizadas por enzimas, o bien otras que en ese caso se suelen simplificar. Hay muchos compuestos adjetivales con base en español, ¿verdad? En inglés, language based, brain based. En la mayor parte de los casos se traduce simplemente por lingüístico, no de base lingüística o de, eh, o de base eh, neurológica o basadas en el cerebro. Neurológica. Brain based significa exactamente neurológica. Saltamos a la 8, eh, también relacionada con este tema, una de las eh, competencias que debe tener un traductor especializado en relación con la terminología que le aparecen en los textos, es saber crear o formar nuevos términos dominando los recursos de formación de eh, palabras en su propia lengua. Biological surveillance se podría formar tranquilamente biovigilancia, que aparece biovigilance en otra parte, eh, biosurveillance en otra parte del texto, serological surveillance, serovigilancia. Eh, tengo muchos más ejemplos. Ese último es interesante, que también tiene que ver con esas diferencias de registro, ¿verdad?, entre el inglés, eh, diferencias de formalidad entre el inglés y el español. Ese es el texto eh, uno sobre muerte celular. Al final dice, the microscope might be a catch all for identifying. Y lo pone así, sin ninguna marca especial. No, catch all. Y la gente empieza a traducir literalmente un atrapa todo, un paraguas, un... si eso no significa nada en España. Lo que hay que buscar es crear, si no un nuevo término, porque en realidad no son términos, es una lexicalización, ¿verdad? Correspondiente al nivel de registro del texto que estamos traduciendo. Una herramienta multifuncional, un recurso polivalente. Hay mil soluciones, ¿verdad? Pero no intentar traducir con el mismo nivel de informalidad que tiene el inglés, porque eso es imposible en un texto. Un texto escrito originalmente en español jamás aparecería algo así. En última, una eh, competencia muy importante del eh, traductor especializado cuando trabaja como terminólogo puntual debería ser saber buscar equivalencias terminológicas pragmáticas cuando son necesarias. Y son necesarias en muchos casos, por ejemplo, cuando uno hablaba de profesiones porque las profesiones que existen en un país y en otro nunca son las mismas, ¿verdad?, aunque estemos hablando de profesiones científicas. En inglés existe el término flebotomist que cualquier persona que conozca el lenguaje culto lo entendería, ¿verdad?, flebo es vena, tomía es extracción, extracción de sangre en la vena. Pues fíjense, eso permite demostrar la diferencia de traducir eso con la lógica del traductor, especialista en extracción de sangre, por ejemplo, o la equivalencia pragmática que haría un terminólogo, que sería buscar cuál es la profesión que en Chile, o en España, o en el país de que se trate, ejecuta de verdad esa función, tiene esa, esa, esa función dentro de su quehacer profesional. Un enfermero, un auxiliar clínico, no lo sé, dependería de los países. Eso sería en negrita la lógica del terminólogo, eso sería la lógica del traductor. En el texto sobre afasias, al final de todo, cuando dice soluciones, claro, una de ellas es derivar el... Uh, la persona con afasia a un speech therapist. De nuevo, terapeuta del habla es una mala traducción, no es una estupenda traducción, pero eso es una profesión, es una profesión regulada en Chile. Por lo tanto, hay que buscar el equivalente, que en nuestro caso sería fonoaudiólogo ¿verdad? En España sería logopeda, en España son estudios de logopedia. ¿Sí? Entonces, en estos casos hay que, equivalar, hay que buscar equivalencias pragmáticas, no explicar el término, no traducirlo, buscar equivalencias pragmáticas. Eh, Medical doctor, un caso bien difícil, ¿eh? bien curioso, pero bien difícil. En inglés, medical doctor es una especialidad que habilita para la práctica clínica, pero no es un doctorado. Entonces, en un, en un texto académico, ¿verdad?, deberíamos decir doctor, tendríamos que ver si tiene un doctorado, porque si no, en español, doctor es una persona con un doctorado, no importa si es médico o no. Estamos hablando de un texto académico, de un texto escrito, ¿verdad?, no de un rótulo en la puerta de un médico donde también se llaman doctores a cualquier licenciado en, en, en medicina y en cirug cirugía y otros casos que podemos, eh, que podemos buscar en los que ya no me entretengo. Y termino ya con esta. Eh, la última competencia en, en esa propuesta de sistematización que les presento es saber detectar calcos terminológicos que son muy utilizados en la lengua, calcos, pero que no están admitidos por la norma. En el fondo es saber dirimir conflictos entre norma y uso. Por ejemplo, en inglés la mayoría de las enfermedades Muchas enfermedades tienen el adjetivo de severe, ¿verdad? En español no son enfermedades severas, son enfermedades graves. Severo en español tiene un significado de rigor moral. Profesor severo, una corrección severa, severa etcétera, etcétera. ¿Está penetrando mucho el uso de severo en ese sentido? Sí, pero no está reconocido en el diccionario. ¿verdad? Basta con buscar el sentido de severo en cualquier diccionario español y no aparece el sentido de grave. Entonces eso es una competencia el traductor debe saber. Condition en inglés cada vez se traduce eh, más por condición, pero condition en inglés implica un estado patológico. Tanto deberíamos traducirlo por trastorno o alteración. Una mujer que tenga la condición de embarazada, no está enferma, tiene está simplemente embarazada. Es un estado. No es un estado patológico, es un estado. Compromise, ¿no? muy utilizado en Chile, eh, comprometido, y inmunocomprometido, no significa nada eso en español. Compromise es una afectación, diríamos una persona uh, inmunocompromised, sería una persona inmunodeprimida o inmunosuprimida, ¿verdad? una persona que tiene un sistema inmunitario debilitado, no comprometido. Comprometer en español es otra cosa. Muy bien, ¿cuál es el tercer, la tercera dimensión que todavía tengo que trabajar? Es la de la documentación. Y aquí explico simplemente el planteamiento para ya cerrarlo, ¿verdad? Un traductor, para poder resolver los problemas asociados a cada uno de esos bloques de competencias, los asociados a la lengua de partida y a la lengua de llegada, puede recurrir a dos vías. A su propia competencia terminológica, ¿verdad? Un traductor especializado algunos de esos problemas lo resuelve porque ya los sabe, porque los detecta. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad lingüística, traductológica, conocimiento del tema, del género textual, de la modalidad, de las convenciones, etc. O, si no puede recurrir a su propia competencia terminológica, tiene que recurrir a documentos externos que le ayuden a la competencia documental. Entonces, mi idea en este trabajo ¿verdad? es asociar cada una de esas competencias que hemos visto eh, a la lengua de partida, de origen, a una competencia documental específica. Porque para cada uno de esos problemas, me vuelvo simplemente al último para ilustrarlo, para cada uno de esos problemas hay un tipo de fuentes o de documentos específicos. Por ejemplo, para saber detectar calcos terminológicos, muy usados pero no admitidos, solo hay dos vías. Una, recurrir a repertorios léxicos, terminológicos, que en el fondo detectan ese tipo de malas traducciones. El diccionario de crítico de dudas, de traducción médica de Fernando Navarro, etc. Hay varios repertorios que avisan ¿verdad? que si bien no se traduce por severo, sino por grave. Y la otra, el segundo bloque, sería... Los diccionarios normativos de la lengua de llegada, que te demuestran que ese uso en inglés todavía no está metido en español. Entonces mi idea es sistematizar ese bloque de 10 competencias de, con la competencia documental asociada en cada caso, que puede ir, que puede ir variando. Y ya está, eh, voy terminando. Eh, conclusiones. Para una buena descripción de la terminología puntual, yo creo que es necesaria la colaboración entre traductores especializados y terminólogos. No existe traducción especializada sin terminología, ninguna traducción especializada, y la terminología utilizada en una traducción especializada debe ser adecuada a las características del texto, su función, destinatarios, etc., competencias que un traductor sí tiene. Por ello creo que en la traducción especializada es necesario dedicar un espacio a las competencias terminológicas y en especial a las asociadas a la terminología puntual. Creo que la sistematización de esas competencias, que es lo que voy a intentar hacer, asociadas a la documentación de apoyo para resolver las dudas, que es la tercera pata, la tercera dimensión que, que me falta, pueden ayudar tanto al formador como al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la traducción especializada. En cuanto a las proyecciones, esto es un trabajo todavía en curso. Tengo que refinar eh, o afinar algunas de esas eh, clasificaciones o descripciones. Me falta, eh, sobre todo, el tercer bloque de competencias asociadas a la documentación. Y eso no sé si sería tanto una eh, proyección como una eh, limitación del trabajo. Esta propuesta no está restringida temáticamente. Habrán visto que las categorías, las explicaciones no, no están asociadas. Por tanto, yo diría que son válidas para resolver los problemas terminológicos que aparecen en una traducción de cualquier texto biomédico. Ahora bien, para textos más específicos, ya sean más cercanos o más lejanos, yo creo que se podrían añadir otras competencias. Por ejemplo, en la traducción químico farmacéutica habría que añadir todo lo relativo a la nomenclatura química en español, eh, las denominaciones eh, sí comunes, eh, los nombres eh, marcas registradas, etcétera, etcétera. Verdad serían cate categorías adicionales y para eh, en el fondo, traducciones más lejanas como la traducción jurídica, eh, realmente se podría añadir otro tipo de, de competencias más específicas. Y eso es todo, esos son los cuatro textos que utilicé en eh, este trabajo, ¿verdad? El texto sobre muerte celular, el texto sobre afasia, el texto sobre eh, lengua de señas y un texto normativo, y aquí la bibliografía de, del trabajo. Eso es todo, muchas gracias. Carles, bravísimo, qué, qué exposición más clara, más pedagógica, eh, de amplio aliento creo yo, de amplio aliento, imagínate que yo no vengo de la, de la traducción, no vengo de la traductología, como te comenté, o no sé si te comenté, pero esto era más que nada para aprender, para aprender nosotros, un, un grupo de estudio. Eh, porque esta dimensión eh, es necesaria, es necesaria sobre todo para hacer historiografía. Nosotros estamos trabajando en historiografía de la traducción. Eh, aprendí muchísimo. Fíjate que esta es la tercera conferencia que tenemos en relación con eh, problemas en la, en la traductología, o sea, aplicados a la traducción especializada tuvimos a María Luisa de la traducción jurídica sí. en Austria, tuvimos a, a Rubén desde Italia con todo lo que tenía que ver con la ecología en la Unión Europea y los problemas que, que se dan, y ahora tú nos presentas esta, es una verdadera cátedra, eh, y fíjate que yo iba reflexionando, bueno, en torno a lo que, porque claro, acá hay cuestiones de, de traducción y traductología, estamos llenos ahora de, de, de oh. traductólogos, esta, esta conferencia está llena de especialistas acá, yo no soy la especialista, pero hay cuestiones que me fascinaron, por, frases que dijiste, eh, que son para el bronce realmente, la solución está en el texto. O sea, qué maravilla, qué maravilla, porque esto implica también una, una comprensión de lectura tal, que requiere también una competencia lingüística, pero es fabuloso. Otra frase que me reclama, porque yo trabajo eh, con diccionarios y soy lexicógrafa, los diccionarios no sirven de nada, me fascinó. Final, claro, lo, lo, y, y de hecho hice el ejercicio con Elegant y, y Findings, en así, lo que hace uno rápidamente al voleo, te vas a Word Reference y en efecto, sí. no son sí. suficientes entonces claro, al final llegas a una conclusión no, eh, no lo dijiste pero lo, lo citaste hay diccionarios especializados para esto entonces a la larga yo creo que se necesitaría una cuestión así pero eh, no cerrado ¿por qué? Claro. porque van apareciendo cuestiones de terminología el día a día no, o sea, no es algo que se, que se cierra, entonces eh, es relevantísimo. Más cosas que también llegaste en las conclusiones y que también a mí me reclaman como lexicógrafo, pero creo que en todo trabajo de, de investigación, de especialidad, es necesario lo del equipo, ¿no? El traductólogo con el terminolo, terminólogo, o sea, no sí. puedes estar solo en esta senda y cada vez estamos descubriendo eso, ¿no? Que, que tenemos que trabajar en equipo, otra cuestión fundamental, la documentación, que ahí, es, y esa es la pregunta, ¿no? Para cerrar y ahora darle la palabra a los colegas, eh, esto se entendería como un corpus, ¿no? O sea, que tiene que haber un corpus, o, o tiene, ¿qué implican los documentos que son fundamentales en este caso, sobre todo para resolver eh, dudas? Y esa sería mi pregunta, y te aplaudo porque esto fue maravilloso. <risa> eh, muchas gracias, muchas gracias por tus palabras Soledad. Eh, sí, sobre la documentación sí que se ha escrito, se ha escrito bastante, eh, pero básicamente lo que se hace en, en documentación es ir actualizando para cada par de lenguas y para cada ámbito temático lista de recursos y a veces lo que hay es también evaluación de recursos, es decir, o sea, traducción jurídica del alemán al español, aquí tenemos dos estudiantes del magíster de alemán, Rodolfo e Ignacia, eh, ¿verdad?, eh, Aquí saludan. <risa> eh, hay artículos ¿verdad? que se van eh, produciendo, que, que se van publicando regularmente en las revistas especializadas donde hay ¿verdad? recursos para la traducción jurídica de la humana español. Y son utilísimos, ¿verdad? Pero en el fondo es una lista verdad, de recursos y es eh, una evaluación en todo caso de la fiabilidad, etcétera, de recursos. Pero nadie te dice, nadie le dice a un traductor cuando te cuentas un problema específico de esos, a qué fuente recurrir. Entonces, eso creo que es importante, porque en estos momentos la diversidad de recursos es tan enorme, ¿verdad? Uno puede recurrir a Google Scholar para buscar usos, uno puede recurrir a bitextos con tipo Lingui, ¿verdad? Para buscar contextos de uso, uno puede recurrir a bancos de datos terminológicos, uno puede recurrir a corpus paralelos, uno, o sea, el problema es por dónde empezar, ¿no? Y después el problema también, como pasaba en alguna de esas competencias, como la la de seleccionar el término a la lengua de llegada, ¿verdad? Son son son muy específicas. En el fondo aquí hay que buscar diccionarios monolingües en la lengua de llegada. No, no hay que hay que olvidarte de los bilingües. Hay que buscar diccionarios monolingües en la lengua de llegada. Entonces mi idea es es segmentar un fondo ese, ese ese mundo, ¿no? O esa ese abanico de posibilidades tan grande para ayudar al traductor en el fondo a ver para cada caso dónde tendrías que buscar y dónde ni te molestes en buscar esa, esa sería mi, mi idea. En el fondo, para la, para la documentación, en el fondo, sería un poco simplificarle la vida y, y orientarlo un poco. Y en algunos casos, como el que vimos, metáforas, etcétera, no te molestes. Es decir, no no es que los diccionarios no sirvan para nada, yo también soy lexicógrafo soy lexicógrafo de formación. Eh, no es que os sirvan para nada, sino que para este problema no te, va a, no te van a ayudar. Para este problema que tienes no te van a ayudar, no pierdas el tiempo. Porque claro, estudiante inseguro frente a, frente a un problema... Busca y busca y busca y busca y dices, el problema está aquí delante tuyo, resuélvelo leyendo bien el texto. No, no, no, no hay otra. Maravilloso. Mira, Eso. acá tenemos a Alejandra, Katy y Rodolfo, por orden de levantada de mano. Alejandra. Hola, muchas gracias. Eh, muy interesante la charla, aprendió mucho. Eh, tengo dos preguntas. No, por un lado, tú, tú dijiste en algún momento que estas competencias como que no, no les prestan mucha atención o no han sido muy investigadas. Me preguntaba, por un lado, ¿por qué crees que no? Que no, no han sido sistematizadas o ¿no? estudiadas. Y por otro lado, qué interesante que tú hablas mucho de, del contexto pedagógico en el que desarrollas esta investigación. Creo que es la primera persona de estas charlas ah. que lo ha asociado su investigación tanto a, a su pedagogía. Y me preguntaba un poco, no sé si se puede, pero un poco sobre el método con que se plantea esta, este desafío ¿verdad? a los y las estudiantes, porque tú hablabas mucho de la frustración de, de estudiantes con respecto a ciertos términos, y tú también planteabas eh, cuestiones que, que, claro, un traductor o traductora experimentado, experimentada, saben, pero me pregunto de ese proceso de los estudiantes que se enfrentan a estos textos tan difíciles, ¿Cómo lo planteas tú, los consejos que vas dando? No sé, ¿cómo se plantea la actividad? Esa, esa es una segunda pregunta, si es, si es posible. Eh, gracias por tus preguntas, Alejandra. Yo creo que las respuestas están conectadas. Eh, ¿Por qué no se ha sistematizado hasta ahora? Porque en mi opinión, desde la traducción, desde la enseñanza de la traducción, nunca se ha planteado, nunca se prestó mucha atención a eso. Entonces... Eh, muchos traductores, eh, cuando se enfrentan a problemas terminológicos, lo resuelven con la lógica del traductor, ¿verdad? Speech therapist, terapeuta de lado, eh, ¿verdad? Para poner uno de los últimos ejemplos. Entonces, yo creo que no hay una, una, una formación específica en ese sentido, porque lo que los traductores saben sobre terminología es la terminología sistemática, es hacer glosarios, ¿verdad? es construir una base de datos. Nadie les enseña verdad resolver eso desde la lógica terminológica. Y en el fondo, un traductor especializado frente a un editor de una revista, frente a un gestor de proyectos que sabe del tema, se la juegan todas estas cosas. Sí. Si yo terapeuta del habla, el gestor de proyectos o el editor de la revista dirá, este traductor no sabe que en Chile, eso es sí. un fonalbiólogo. ¿Me explico? Es, es, es, un, es un error de terminología. Sí. No, no de traducción, no de sentido, es de terminología. Sí. Entonces, en mi opinión, por eso es necesario ese trabajo un poco conjunto. ¿verdad? Eh, o bien que los traductores... Eh, aprendan más terminología puntual o bien eh, que los terminólogos ¿verdad? entren en la traducción y no sí. se limiten a hablar de glosarios o de términos sin sin contexto sin relación con los textos. Sí. Y en relación con las clases, eh, bueno, cada maestrillo tiene su, su librillo. ¿no? A, a mí sí. como me interesan esos temas y creo que la, la terminología tiene un peso importante eh, dentro de la traducción especializada, intento hacer una, una aproximación más por género, por género textual. Yo creo que... Eh, Gran parte de esos problemas se resuelven entendiendo bien, haciendo que el estudiante entienda bien, por ejemplo, lo que es un artículo de revisión. ¿Verdad? Que es un artículo mucho más dialogado, mucho más explicativo, argumentativo, de revisión bibliográfica, de discusión de conceptos, y tiene unas determinadas constantes estructuras que uno puede entender. Y un artículo experimental es algo que va mucho más al grano, ¿verdad? que tiene materiales, métodos, ¿verdad? la misma estructura del documento es, es otra. Entonces intento acercarme a través de de esa descripción del género textual y, a través de ahí, que vean fenómenos que van a ser generalizables, por lo menos, en otros textos del mismo género textual y la misma temática. Artículos de revisión de ciencias médicas, artículos experimentales de ciencias médicas, etcétera. Más, más uno no puede hacer. Pero ayudaría, yo creo, tener una, una metodología del trabajo terminológico, puntual verdad un manual en el fondo, un, un texto de referencia, como existen tantos sobre traducción, ayudar a fijar un punto de partida, ¿verdad? Los manuales nunca describen la realidad, pero, pero son útiles, ¿verdad? Para, sí. para simplificar las variables que uno encuentra en, en los textos y en la producción. Así que no sé si te respondo, pero no sí. un poco. Extra. muchas gracias. <risa> gracias a ti. Genial, Ale. Ahora viene Katy, Katy Cadiz. Hola, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, muy bien. Perfecto. Eh, yo tengo una eh, consulta a, a nivel curiosidad, porque yo estoy una soy una infiltrada acá, yo no traduzco medicina, me dedico más a ingeniería y a economía, finanzas, ese mundo, y veo que esto de la competencia terminológica, las técnicas para investigar, es con un enfoque totalmente distinto al que ustedes hacen, porque ustedes se dedican al parecer más a, a, a recabar información a nivel de documento. Eh, y como ustedes también decían, como Carles decía, hay mucha diversidad y no siempre se tiene el tiempo para perderlo tratando de buscar la información que uno quiere encontrar, pero en la parte de ingeniería, yo me dedico más a minería, por ejemplo, todo es urgente. Y lo que yo he logrado hacer es tener esta interacción con los especialistas. Entonces, en todo lo que presentó Carles no vi nada de interacción humana <ríe> con, la, con la gente que es la especialista, porque muchas veces quienes te mandan las traducciones el equipo de trabajo, hay gente especialista bilingüe, o que sabe mucho de la terminología técnica, quizás no pueden hablar bien el inglés, pero la terminología técnica, los informes que se comparten a nivel financiero y de ingeniería, eh, es bilingüe o conocen la terminología. Entonces yo por lo menos eso es lo que hago, y he encontrado dos universos, eh, que es muy bueno, porque puedes hacerlo mucho más rápido, eh, puedes lograr la localización de lo que se necesita, por ejemplo en Chile nosotros decimos arand eh, Golilla a esas cositas que se pone debajo del perno, y en Panamá le dicen arandela. Entonces me, toca, me ha tocado que he tenido que hacer localizaciones muy exactas y con los especialistas he podido resolver esas cosas. Pero lo malo es que también en mi campo de especialidad hacen mucho calco y hacen no. eh, palabras inventadas, pero eso es lo que usan y eso es lo que prefieren. Entonces no. me interesaría saber cómo funciona esta interacción con especialistas en el mundo que ustedes ven, que ves más tú, Carles, en la parte médica. Eh, gracias por la pregunta, Katy. Sí, yo, claro, cuando uno habla en documentación normalmente piensa en libros, en textos escritos, etcétera, pero la documentación también, en el fondo, son fuentes de consulta externas a tu propia competencia. ¿no? Para mí los especialistas forman parte de lo que genéricamente podríamos llamar documentación. Quizás quizá uno intuitivamente no los pone ahí, pero sí, cuando uno no, no encuentra fuentes escritas, o tiene la posibilidad de recurrir a un especialista, eh, claro, eso forma parte también de, la, eh, de, de los recursos externos, ¿verdad?, con que complementas tu propia competencia terminológica. Como tú dices, es un tema delicado, porque eh, si en textos, es, los textos escritos, quieras que no, tienen un cierto filtro. Los textos que se publiquen en editoriales, hay revisiones, revisiones de estilo, etcétera, etcétera. Pero la opinión de un especialista. Eh, muy a menudo se contradice con la opinión del especialista que tiene al lado. Yo lo digo así o creo que el término es este, el otro dice el otro. Entonces, es algo realmente eh, útil y que yo voy a tratar en el, en el apartado en ese bloque de documentación. Pero hay que ir con cuidado, eh, hay que ir con cuidado. Porque, porque, porque eso, un especialista no es más que la opinión de una persona sobre el uso del lenguaje. Entonces, como tú dices, si esa persona es la misma que te hace el encargo de traducción, fantástico, ¿verdad? Porque en el fondo tú ajustas, ¿verdad? Eh, Tus tu soluciones, ¿verdad? Lo que pide el cliente. Por tanto, hay una, una, una conexión in interesada, en el buen sentido de la palabra, que te, que te sirve. Pero en otros casos, no, ¿verdad? Tú, tú consultas a un especialista y te dicen cosas diferentes, o en ese campo no hay mucho acuerdo. Eh, ahora con, con mi colega Luciana Pisolato estamos con un proyecto de de análisis de terminología en el campo del patrimonio en Chile, de, de, de variación terminológica en el campo de conservación y restauración de bienes patrimoniales. Hay un cacao de, de denominaciones y variaciones, y preguntas a uno te dice una cosa, te preguntas a otro te dice otra. Entonces, en el fondo, el, el sentido de ese proyecto es ordenar ¿verdad? Ese, ese campo desde un punto de vista léxico. Tanto te diría que el especialista es necesario, en algunos casos es muy conveniente, en algunos casos es eh, la panacea, pero no es la solución a los problemas terminológicos, porque no existe un solo especialista ¿verdad? que tenga todo el léxico de, un, de, un, eh, de una especialidad en su cabeza, ni el uso correcto de, de, de los términos de esa especialidad en su cabeza. No, no, es, pues no es posible encontrarlo. Entonces, sí, eh, pero para mí, insisto, va, va dentro de lo que es la documentación. Sí, no, yo solamente lo veía como lo hago yo, porque generalmente cuando alguien me manda a traducir algo, es algo que quiere comunicarle a otro especialista, entonces, dentro de, como les digo, de lo que hago yo, ingeniería, minería o economía, entonces, siempre pido tener la interacción con las dos partes, y eso me ayuda mucho, me ahorra tiempo, puedo entregar no. los trabajos muy rápidos y exacto a lo que el cliente quiere. Yo lo veo de la <risa> manera práctica, de la parte de cliente a cliente, y es una muy buena herramienta, Tr pedir cuando se te envíe un proyecto, que tengas acceso a comunicarte con los especialistas de ambos lados para que te digan, esto que usted está queriendo decir, ¿cómo lo utiliza usted? Le doy opciones de traducción, de hecho, y mm. les digo, mira, esto es lo que nosotros usamos en Chile, ¿dónde lo quieres localizar y todo eso? Y es rápido y es útil. No, no, estoy completamente de acuerdo. Eh, lo que pasa es que no siempre, ¿verdad?, los trabajos de traducción especializado uno tiene la suerte de tener acceso a ese, a ese especialista, eh, que tiene una relación directa con el texto. Eh, a veces uno puede consultar a especialistas, pero insisto, las la respuestas a veces son tan divergentes como las que uno encuentra en dos diccionarios, ¿verdad? Consultas dos diccionarios y te dicen cosas diferentes. Así que es una solución más y muy buena, pero no es la panacea, en mi opinión. Qué bien, Carles. Realmente tú estás ahí proponiendo un método que lo tienes que publicar, insisto, ahí es, es muy Ojalá. pedagógico. Sí, Rodolfo. ¿Aló? ¿Se escucha? Ahora, ahora, ahora. ahora. Bueno, eh, hola a todos y todas. Eh, bueno, lo, ya como que también escu eh, ya eh, comentaron un poco lo que yo también pensaba complementar también, pero eh, con respecto a las competencias asociadas al texto original. Sí. De parte se parte de la idea del texto ideal, cierto, del, del texto bien redactado, eh, porque se me ocurre quizás también, debe, podría haber una competencia ligada al reconocimiento de las deficiencias del texto, eh, del texto de partida, del texto de origen, no necesariamente las obvias como las ortográficas o de estilo, sino que también por ejemplo, eh, hablando de las metáforas, el mal uso de, de, termi de metáforas terminológicas, por ejemplo. O sea, Muy buen punto, eh, Rodolfo. Rodolfo es estudiante del magíster, pero es profesor en la Universidad de Concepción, tiene un pregrado y ya tiene una formación eh, sólida en, en traducción. Muy buen punto, es algo sobre lo que no reflexioné. Eh, claro, eh, seguramente hay... hay eh, hay otras variables ¿verdad? asociadas a, al, al análisis del texto de partida, donde uno podría incluir, incluir tu, tu punto. Eh, sí, eh, en general, los textos que yo he tratado, clase, ¿verdad? que es el corpus que he partido, son textos publicados en revistas indexadas de prestigio que uno asume que tienen muchas revisiones. Pero, claro, aún así, de veces tú, tú sabes muy bien que uno lee un texto y dice eso no, no se entiende, ¿verdad? Aquí se le escapó algo al escritor, o tiene un uso tan idiosincrático, tan idiolectal, por decirlo de alguna manera, que no se entiende, y el, y el editor o el revisor o el copy editor del inglés se le pasó por alto. Entonces, claro, eso plantea un problema adicional que ciertamente, sobre el que ciertamente no, no había pensado. Eh, pensando en textos generalistas, eso sin duda sería una, una competencia adicional. Pensando en textos como los que yo he tratado, en principio es menos frecuente, pero cierto, cierto es una es una variable nueva eh, que, que sobre, la que, sobre la que voy a pensar, así que gracias por la idea. <risa> Buenísimo, de hecho ahí Katy está comentando que a ella le pasa todo el tiempo eh, por los mm. informes de los, de los ingenieros, y yo creo que esto se extiende a todo tipo de traducción, porque tú bien sabes, Carles, que acá hemos tenido traductores de poesía, de literatura, mm. Y, y también, ¿no? Se conecta todo. Yo creo que, que, que se extienden la, los problemas, la problemática, como se dice hoy, eh, en, en todo ámbito. Eh, y acá también comenta Carla, Carla Mendoza, igual en minería la terminología tampoco está unificada, sí. la misma empresa puede usar distintos términos en proyectos distintos. Me encanta la competencia del público hoy, me, me, me fascina que exista un, un, un, un traductores de, de estos ámbitos. Queridos, si les parece, llegamos hasta acá. Eh, Carles, te quería agradecer nuevamente por esta espléndida conferencia, que fue realmente una cátedra, insisto, y no se olviden que nos vemos el viernes eh, a la una, a la una, yo sé que es una hora más o menos complicada, pero bien saben que grabamos para quien no pueda, y eh, vamos a tener un tema precioso, vamos a, a, a pasar de, de la terminología en medicina a la traducción en filosofía, con un gran traductor de filosofía árabe, como es Kamal Kumsille, de, de nuestra facultad, eh, con mala traducción, sobre la versión árabe de la poética de Aristóteles de Abu Bish Mata y Yunus. Espero que lo haya pronunciado yo de la manera correcta. Entonces, amigos míos, nada, nos vemos la próxima semana y como les digo, ya volvimos ahí con, con bríos, con fuerza y vamos a aprender muchísimo. Carles, un abrazo y un abrazo a todos los que nos acompañaron hoy. Chau, chau. Muchas gracias a todos. Chau, chau. Nos vemos. Chau.